Cami Morales, eh, somos de la Universidad Ibero Iberoamericana de México y nuestro equipo se llama este Brain. Este proyecto consiste en seguir eh, ayudando a los niños a que, debe, a que desarrollen sus habilidades cognitivas en zonas de desastre. Todo esto comienza eh, utilizando nuestra red social, eh, Brain, la cual es para, está dirigida para todo lo que son y docentes, entonces ellos eh, comparten toda la información y toda la investigación que ellos hacen, desarrollamos aplicaciones utilizando la tecnología del Kinect, estas aplicaciones se instalan en un appliance, en un Brainbox, que es la caja que, que, que has visto, la cual contiene un Kinect, eh, un CPU, eh, una batería que es recargable y un proyector, un mini proyector. La idea es de que nosotros mandamos estos brain boxes a los eh, refugios de las zonas de desastre con la idea de poder seguir desarrollando con los niños sus habilidades. Eh, nosotros para diagnosticar esto, cuando hay una zona de desastre, mandamos un voluntario el cual nos brinda un diagnóstico con este número de albergues, eh, cuántos niños tiene cada albergue, las edades, eh, las, obviamente pues, la, la localización, los, los lenguajes que se, que se se habla, y eh, basado en eso nosotros armamos un kit, el cual ya cuando entra en zona de recuperación, la zona de desastre, nosotros mandamos para poder empezar a implementar eso. Eh, y al final nosotros tenemos un proceso de feedback, de retroalimentación, el cual es directamente ahí y tenemos igual un sistema de análisis de las aplicaciones, el cual nosotros nos ayuda para seguir desarrollando aplicaciones para un futuro y estar listos para futuras emergencias.